Bienvenidos a la asignatura Ecosistema de Datos, Información y Conocimiento. Es un curso que abre la maestría en ciencia de datos y se ubica en el primer semestre académico. Este curso tiene como propósito analizar el contexto social, organizacional, tecnológico y cognitivo de la ciencia de datos desde su posición individual, organizacional y profesional, así como determinar las tipologías de datos en los procesos organizacionales, abarcando todas las disciplinas que usen datos, integrándola con diversas especialidades, abarcando formas de implementación. Este enfoque eleva la comprensión de cursos posteriores y su aplicabilidad en contextos reales. Los contenidos generales del curso son los siguientes. El estudio del contexto social, organizacional, tecnológico y cognitivo de la ciencia de datos, su definición como disciplina, su funcionalidad y la relación con las disciplinas con las que interactúa. Cómo esta puede comprenderse como un soporte universal y herramienta para todas las profesiones. Y finalmente, brinda pautas para su aplicación en puestos organizacionales clave. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de aplicar los principios, funcionalidades y herramientas de la ciencia de datos en los procesos, tomando en cuenta las disciplinas, especialidades, profesiones y puestos que las organizaciones desarrollan para sus actividades. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.